¡Hey amigos de Beto Etcétera! ¿Cómo están? Hoy nos llegó esta bolsa cargada de juguetes y queríamos compartir el unboxing con ustedes. ¿Qué viene en la caja? El nuevo iPhone 12, el nuevo iPhone 12 Pro y el nuevo iPhone 12 Pro Max ¿Qué notarán de las cajas? Ya lo habíamos hablado en una ocasión anterior Son mucho más delgadas Si la comparan por ejemplo La caja del 11 Pro Max Con la caja del iPhone 12 Pro Max Notarán la diferencia Y la diferencia es fundamentalmente Por el hecho de que en los nuevos iPhones No vienen incluidos ni el cargador El marranito Ni los audífonos eh, seguramente algunos dirán, pero ¿cómo no va a venir incluido el cargador, etcétera? Ya lo vamos a mirar. Por ahora, démosle una mirada a los dispositivos. Déjenme comienzo con el iPhone 12. El iPhone 12 en azul tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, a diferencia del año pasado, en donde la diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 12 11 Pro, era el tamaño de la pantalla y además el material de la pantalla, recuerden que este año todas las pantallas de los cuatro modelos de iPhone son de la misma eh, tecnología, son OLED todas y la pantalla del iPhone 12 y la pantalla del iPhone 12 Pro son exactamente iguales, ¿qué más viene en la caja? Aunque ya les habíamos hecho un adelanto de esto, los stickers y un cable, ¿sí? Con eso, déjenme, me voy aquí al iPhone 12 Pro para que podamos mirar las... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Mírenlo en negro, divino. Mírenlo en azul, divino. Si ustedes me preguntan a mí, una de las, digamos, si ustedes miran las diferencias de estos dos dispositivos básicamente son dos diferencias no hay más los dispositivos son exactamente iguales tienen el mismo procesador por dentro tienen la misma pantalla etcétera, etcétera las diferencias son dos uno, el material este es aluminio sí. y este es acero inoxidable en los bordes me parece que mucho más elegante el Pro que el, que el iPhone 12 claramente un poco más eh, deportivo y juvenil este y lo otro que van a notar es la diferencia en las cámaras ¿sí? la cámara posterior las dos tienen eh, las mismas las mismas dos cámaras pero el iPhone Pro tiene además el lente telefoto y un sensor LiDAR que le permiten hacer cosas a nivel de fotografía que el iPhone 12 no puede hacer y permítanme corro estos dos para acá al lado permítanme Mostrarles el iPhone 12 Pro Max Este es el iPhone más grande Que ha producido la compañía hasta ahora El año pasado el iPhone 11 Pro Max Tenía una pantalla de 6.5 pulgadas Este año este dispositivo Tiene una pantalla de 6.7 pulgadas Es como les digo el iPhone más grande Que tiene hasta ahora la compañía eh, Y Digamos que si bien a nivel del tamaño del cuerpo, no en sus dimensiones no es muy diferente que el modelo Pro Max del año pasado, el hecho de que sea cuadrado sí lo hace sentir un poco más grande, un poco más, eh, digamos, diríamos en Colombia esto, pero ludo, eh, y se siente mucho más grande, a pesar de que en tamaño, como les digo, eh, en las dimensiones, y lo van a ver en el artículo que escribiremos al respecto, no es muy diferente. Este es el iPhone 12 Pro Max en azul, Midnight Blue, divino el color. Eh, y básicamente, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, de nuevo, cuando uno comparaba los dos modelos Pro y solo veía diferencias básicamente de tamaños de pantalla eh, y del tamaño de la batería, este año sí notarán que hay un cambio importante en las, eh, en las cámaras. En el caso de esta cámara del iPhone 12 Pro Max los sensores son un poco más grandes y además esta tiene por primera vez en un teléfono una tecnología por medio de la cual no es el lente el que está flotando sino que es el sensor el que está flotando y Apple dice que eso le permite tomar mejores fotos y mejores videos. Videos en Dolby Vision, videos en 4K, videos eh, en Slow Motion eh, y de una u otra manera lo que van a notar, bueno, ya, ya lo habíamos hablado en uno de los artículos anteriores, es este modelo o este look and feel un poco reminiscente de lo que era o de lo que fue el iPhone 4, mi iPhone favorito eh, del pasado, hasta que salió el 10R, que creo he sido uno de los mejores iPhones de la historia un modelo más cuadrado con lentes perdón con bordes curvos un modelo que todavía utiliza eh, el puerto lightning pero que como hablábamos ahorita antes de una u otra manera dentro de la caja no incluye eh, el, el cargador y solo incluye el, eh, el cable algunas personas dirán no pero entonces cómo lo voy a cargar pues hay dos opciones yo no sé si en su casa pasa lo mismo que en la mía pero en mi casa tenemos una bolsa de estas, en donde hay toda clase de, de cargadores. Eh, si tienen un cargador de estos que venían, por ejemplo, con uno de los iPad Pro, sencillamente con ellos les sirve. Pero si tienen su cable de su iPhone actual, eh, también les puede servir sin ningún problema. ¿Qué más viene en la bolsa? Más regalos. ¿Qué más viene en la bolsa? Un forro para el iPhone 12. Déjenme, yo me imagino que ustedes han visto una de las cosas que a mí más me gustan de los empaques de Apple es lo fácil que se pueden abrir, es uno jala esta tirita y luego de eso ya la caja abre. Eh, y una de las cosas chéveres de este año es que acuérdense que al tener básicamente las mismas medidas, el forro le puede servir sin ningún problema al iPhone 12 O le puede servir eh, de la misma manera al iPhone 12 Pro No tenemos ninguna diferencia en las medidas No tenemos ninguna diferencia en los tamaños eh, Sencillamente nos funciona de un lado al otro Y así como viene ese, viene... Uno negro también para el otro iPhone. Los dos de silicona están súper chéveres. El material está súper bonito, la verdad. Eh, los dos son de silicona. Eh, no sé qué combinación queda mejor. Creo que voy a hacer esto. Creo que le voy a poner el forro blanco al teléfono azul. Y creo que le voy a poner el negro al pro notarán que el eh, la carcasa tiene claramente delimitado y marcado el eh, espacio para magsafe ya les voy a mostrar qué es magsafe y cómo sirve eh, y sencillamente wow qué buen qué buen grip queda muy chévere muy muy chévere ok y adicionalmente en la caja tenemos dos regalos adicionales. El primero es el conector MagSafe, que como les mencionaba ahora, es uno de los nuevos modelos o tal vez una de las adiciones más interesantes que ha hecho Apple hasta ahora en este dispositivo. Y digo hasta ahora porque creo que hasta ahora solo hemos visto el comienzo de lo que puede llegar a ser eh, MagSafe para la categoría. ¿sí? Eh, básicamente ustedes con MagSafe lo que pueden hacer es cargar su dispositivo de manera inalámbrica. ¿sí? Eh, los teléfonos tienen en la parte posterior básicamente un anillo de imanes que junto con una tecnología que les vamos a poner aquí en el video, eh, sencillamente le permiten a él cargar. Y si ustedes miran, el teléfono se pega. ¿sí? Eh, y se pega y se mantiene además. Entonces, lo pueden cargar de manera inalámbrica, lo pueden poner en una mesa, lo pueden poner... Eh, sobre, el, sobre el, el forro sin problema eh, Apple ha sido claro en que algunos de los forros nuevos de cuero si, si los usan para cargar el teléfono puede hacer que eventualmente les quede marcado pero en el teléfono no debería pasar nada en los de silicona no debería pasar nada y hablábamos de que MagSafe eh, una de las cosas interesantes se los mostraremos cuando ya los activemos cuando ustedes conectan el conector él básicamente va a reconocer qué dispositivo es y va a tomar ciertas medidas eh, acorde. Entonces, por ejemplo, si le estoy poniendo el cargador, él mostrará que está siendo cargado y tomará las medidas. Pero además de eso, hay otros dispositivos, otros, eh, otros accesorios que funcionan con MagSafe. Este es el Leather Wallet. Básicamente es una pequeña eh, billetera que funciona con MagSafe. ¿Sí? Y que de nuevo ustedes lo que pueden hacer es se la ponen al dispositivo y ella eh, se pega. ¿Sí? Se pega y queda puesta ahí. Eh, no se cae fácil. ¿Sí? Pero lo más interesante es que cuando le ponen la billetera al dispositivo, el dispositivo va a reconocer que es la billetera. No se les van a borrar las tarjetas. Eh, no les va a pasar nada con ello. Estos son tres de los cuatro modelos del iPhone de este año. Nos quedó faltando el iPhone 12 mini, un dispositivo al que yo le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Creo, lo he escrito ya varias veces en TechCetera, creo que va a ser un hit, pero de ese tendremos que hacer un video más adelante. Estamos buscando un eh, asistente para que nos ayude con él. Por ahora nos vamos a quedar con estos eh, tres iPhones. El iPhone 12, el iPhone 12 Pro, el iphone 12 pro max eh, comenzaremos con ellos nuestras pruebas nuestras evaluaciones y les estaremos contando alguien nos preguntaba precisamente hoy antes de que hiciéramos este video cuál debo escoger y, y creo que la respuesta es relativamente sencilla mismo tamaño mismo procesador misma pantalla mismo conector mismos accesorios mismo todo sí una única diferencia eh, más allá del material y del color, eh, digamos que si ustedes miran el iPhone 12, vienen unos colores como más vivos, más juveniles que lo que ofrece el iPhone 12 Pro. Si les gusta algo un poco más elegante, mi opción sería el iPhone 12 Pro. Pero la gran diferencia en realidad es las cámaras. Esta cámara es una cámara muy buena, la cámara del iPhone es una cámara muy buena. En realidad, acuérdense que Apple ya lleva varios años trabajando en algo que llaman Fotografía computacional y que tiene que ver no solo con lo que usted puede hacer desde el punto de vista de hardware con los lentes, sino lo que se puede hacer a partir de software y el procesador o el chip A14 que incluyen los dos dispositivos. Sin embargo, pues el telefoto del iPhone Pro, del iPhone 12 Pro es un activo valioso si lo suyo es la fotografía eh, y el sensor LiDAR le puede servir para ciertos aspectos. Vamos a mostrarle unos de ellos que nos parecieron bien, bien interesantes. La decisión, en este caso, creo yo que este año va a ser una decisión de tamaño, un, un Max y un Mini, o la decisión, si no es ni el Max ni el Mini, tendrá un poco que ver con acabados y con eh, el tema de las cámaras. Así que con esto nos despedimos y nos vemos eh, en un próximo capítulo de TechCetera, en el cual les estaremos contando cómo nos ha ido con los nuevos iPhone 12.